Hola, mi nombre es Maximiliano Alfaro de Hablemos de Tu Negocio y hoy quiero contarte un poquito cómo funciona nuestro servicio. Nosotros somos un equipo de profesionales que nos ponemos a disposición para poder escuchar cuál es tu problemática o cuáles son tus dudas o tus trabas con respecto a tu empresa, tu emprendimiento, tu negocio en sí. La intención es que con tus recursos actuales, con tus proveedores actuales vos puedas sacar el mayor provecho que puedas tomar las decisiones de la manera más acertada. Nosotros no te vamos a vender ningún tipo de servicio, simplemente funciona como un psicólogo al cual vas y le contás los problemas de tu vida, en este caso venís y nos contás los problemas de tu empresa, los problemas de tu compañía, de tu emprendimiento y nosotros te vamos a dar una visión para que vos puedas tomar la mejor decisión posible y sacarle el mayor provecho a tu situación. La primera sesión la estamos ofreciendo un 50% de descuento y la idea es que nos podamos conocer, que vos nos puedas contar de qué trata tu negocio, que nosotros te podemos contar quiénes somos y ahí vos sos el que evalúas si te puede servir nuestro servicio o no y contratas el pack de horas que te sea necesario. Después más adelante se puede intensificar o se puede bajar según tu necesidad pero no vas a estar atado a completamente nada. Si te resulta interesante, te invito a que ingreses en HablemosATuNegocio.com. Ahí vas a poder ver un poquito el perfil nuestro, de qué tratamos y qué temáticas tocamos. Y si consideras que es algo que te puede servir, ahí mismo puedes reservar una primera sesión. Así nos conocemos, charlamos y te contamos un poquito más de qué trata todo esto. Nos vemos ahí.